Buenas tardes, mi nombre es Yesenia José Hernández, a nombre de los autores del artículo Calidad de plántula de árboles seleccionados de leucena esculenta en sistema agroforestal. Queremos agradecer la publicación del artículo. Esta investigación se realizó en condiciones de invernadero en el año 2017, dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, con la finalidad de evaluar la calidad de plántula, de progenies de árboles y edad después de la siembra. Una de las especies arbóreas utilizadas para los sistemas agroforestales de ladera la es leucena esculenta, mejor conocida como guaje. Sin embargo, para la propagación de grandes cantidades de plantas hay limitaciones debido a la latencia de las semillas causada por la, por la presencia de una testa gruesa, dura e impermeable. Esto impide la entrada del oxígeno y agua para que ocurra la inhibición y se inicie el crecimiento del embrión, por lo que el porcentaje de las semillas que germinan es bajo. Dado esto, nos dimos a la tarea de realizar una escarificación. Las semillas obtenidas de cada árbol se sumergieron por 30 minutos en agua a 100 grados centígrados. Las semillas se germinaron en charolas. Posteriormente se realizaron análisis con los datos obtenidos de cada plántula. La importancia de propagar y establecer plantaciones con especies nativas es útil para diversificar la base productiva de bienes derivados de bosques. Los invito a conocer más sobre este artículo, lo cual lo pueden encontrar disponible en la página oficial de la revista. Gracias.